vou lhes invitar a esses primeiros momentos de meditação. Eu sou Teresa Nelo e estou muito feliz de estar aqui por alguns dias, caso um mês, com vocês. Eu sou de origem brasileira, mas eu vivo em Chile há mais de 10 anos. E estou nessa prática há muito tempo. Prefiro dizer na prática do que com o tempo de experiência. Porque nós estamos sempre aprendendo. Entonces vamos primeramente observar la postura del cuerpo, posicionar los pies y vamos internamente buscar un paisaje distinto. Cada um pode utilizar esse processo interno criativo, visual, que temos naturalmente. Sempre observamos que estamos pensando, Estamos viendo escenas internamente. Cuando sentamos para la meditación, para relajar, es como conducir a uno mismo. Mantener ese ojo de la experiencia abierta. Y solamente voy a proyectar, voy a elegir las escenas que amo ver. Mas como cambiar de canal, de sala, aquele que às vezes pode estar sendo sentido como algo que está nos atrapando. lo veio como motivação. Voy a la profundidad de esa oportunidad de estar conmigo mismo. Y además vamos compartiendo la vibración, la vibración que es como un aroma. De vibraciones elevadas. sentimentos de estar unidos. Y al mismo tiempo en mi propia individualidad. Es como caminar por hermosos espacios. Experimentando que en paralelo muchos caminan conmigo en lo ilimitado. Y mientras avanzo en esa experiencia voy buscar un personaje muy conocido. Voy a abrir esa pasaje, esa puerta interna para el corazón del ser que soy. Y ahí puedo elegir. verme en la forma hermosa suave incluso juguetón de un niño o una niña y a mi lado Puedo elegir el estar en la compañía de un padre o una madre que es ilimitado y camino a solar. Observo que, mientras avanço, muitas escenas vão passando por mim. Aquele que está a mi lado. Avança fácil e naturalmente, e eu vou observando me internamente, porque às vezes puedo distrair-me. Observando un paisaje, otro. O a veces también podemos tener susto. Por cosas inesperadas. Que emergen en el camino. Nesse momento vamos recordar, recordar a nossa própria mente. Quem somos? Quem somos? Somos hijos. herederos y vamos avanzando en esa compañía pura y elevada que hemos elegido un padre, una madre el que en ese momento nos da más seguridad, dicha y bienestar, ese ser que es un símbolo de estabilidad. Observo cómo él simplemente avanza. Más allá de las situaciones. Así en esa meditación. Vamos entrenando. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Tenho que avançar e vamos avançando com o livre andar. com a ajuda desse doble motor. Es una experiencia muy, muy dulce y gentil. Entrar en esa energía del ser supremo. Experimentar, sentir profundamente que no estamos solos. La presencia, la vibración. de alguien que es una expresión natural de protección, de amor ilimitado. E, mientras vou respirando naturalmente, em lo possível, mantenho meus olhos naturalmente abertos. para estar mais atento, sem forçar-me, só vou experimentando essa realidade subindo. Que eu mesmo e criado nesses em poucos minutos sentado em minha própria companhia? elegindo lidar de realidade interna. agora só mantenho esses pensamentos e sentimentos de la melhor qualidade. E internamente visualizo uh -huh. meu próprio estado. Entonces ahora vamos a tener una pausa para una otra experiencia de meditación. Vamos a continuar añadiendo novedad para renovar y fortalecer nuestra energía. esta agradable sensación donde toda la historia todo el recorrido vuelve a tomar un nuevo significado sintiendo que en realidad este ser especial, que soy yo, el alma única, nunca he estado sola, sola, y hoy mi corazón vuelve a reconocer. esa dulzura, esa protección especial del único ser en todo el universo que me ama solita y totalmente Ese ser tan sabio, amable, fuerte, que me ayuda, me protege y me aconseja. Y hoy, en esa agradable pausa, Donde puedo finalmente sentirme en paz. Donde puedo finalmente dejar de correr tras tantas cosas. En este segundo en este espacio seguro para el alma, abro mi corazón. En esa absoluta certeza que encontré al Ser que tanto anduve buscando. Y es solo su amor puro, infinito, especial, lo que puede sanar toda la vida del pasado, lo que puede llenar todos mis vacíos y lo que me ayuda a mantener esperanza y a dar esperanza a un Dios. Mi corazón se comporta finalmente con ese amor de madre esa Madre que me conoce y me ama de forma incondicional. Esa Madre del alma mi Madre Suprema, que en su regazo todo vuelve a tener sentido. Yo soy un alma eterna, energía espiritual. Este escenario del mundo también es energía, y hemos pasado procesos de dualidad y cambio que han gastado mi energía vital y la energía incluso de la materia. Esta Madre Sabia fuerte me guía hacia sentir la eternidad del tiempo de mí mismo que va más allá de solo este cuerpo material. Sentir realmente libertad de saber que lo que soy yo Lo que realmente soy, es eterno. El espíritu que soy, seguirá existiendo, aún después de que la materia de este cuerpo, le llegue su tiempo, esta conciencia de vida que soy trasciende eternamente y mi dulce madre me ayuda a sentir en mi corazón esa conexión de amor que ha existido siempre entre ella y yo y me ayuda a sentir más allá la conexión con todas las almas que han llegado a mi vida, aún aquellas que ya partieron y sentir que su esencia, lo que realmente un, nunca dejará de existir. Esta madre que quiere verme de nuevo feliz, alegre, envidiosa ayuda a aliviar la tristeza, haciéndome sentir que la felicidad no está solo en pequeñas cosas, pequeñas vivencias. La felicidad es parte del alma. Y es mi decisión consciente de soltar el enojo, de soltar el pasado y dejar que su amor limpie totalmente el alma. Como un fuego que purifica toda la impureza, incluso en el metal, al llegar a fundir el oro y toda la aleación, se separa y se limpia. Su amor dulce y eterno de madre derrite mi corazón. Purifica todo ese dolor y tristeza. Nutre al alma. Nutre mi corazón con felicidad. Con esperanza. Ese amor. Que me da fuerza de continuar. ese amor que me da tanta estabilidad en mi vida que puedo volver a fluir y además servir a otros hoy la naturaleza muestra ese enorme desequilibrio transformando en unos pocos instantes lo que dábamos por sentado así que el alma guiada por este amor espiritual puede llegar a entender ¿no? El tiempo de cambio está experimentando la humildad, el amor dulce, paciente, sabio. Me hace sentir. Incluso la naturaleza necesita de este amor. El descuido, la desconexión. E incluso a veces el desinterés ha acumulado destrucción incluso en esa madre naturaleza. Oh, mi madre suprema en ese regazo de amor puro, en este capullo de paz, me hace sentir que yo también Puedo amar y servir, así como los ángeles sirven con su corazón, totalmente entregados a Dios. Servir a este planeta, servir al aire, al agua, y especialmente a la tierra cambiando sentir ese desequilibrio volviendo a encontrar su balance en mi corazón agradecer profundamente todo lo que esta Madre Generosa ha dado y ha hecho por mí, y darles mi paz profunda, ese cariño y cuidado que tanto está necesitando y traer en mi corazón ese amor desbordante de la madre de todos y cada una de nosotras las almas especialmente en esa región del planeta donde hay tantas almas que han dejado su cuerpo repentinamente y tantas almas que están sintiendo tristeza y desesperanza. Voy a sentir ese cariño de familia. y sentir esa paz profunda que la Madre de todas las almas está enviando hacia el mundo así como el sol tan potente tan brillante comparte su luz y la luna la refleja incluso de noche. Puedo sentir en mi corazón ese dulce amor, esa paz brillante reflejándose en mi corazón. Y compartiéndola especialmente con Turquía y con Siria, sentir también a y Ucrania, y dejar que ese amor de madre cubra absolutamente como un manto de protección sobre esas almas y sobre la tierra sobre la madre naturaleza y sentir que realmente puedo compartir mi amor mi paz y todos mis mejores deseos de que esas almas puedan volver a la paz. Sentir también en mi corazón que son los momentos de mayor oscuridad, los que hacen volver a la luz. nunca se pone más oscuro que cuando está a punto de amanecer. Y visualizar desde el corazón a todas esas almas regresando al hogar de paz. Libres de todo el dolor y sufrimiento. Libres de todo el caos y la ira. Y nuestra madre guía. Llevándonos de regreso al lugar. Sentir esperanza. Paz como un canal de luz donde las almas pueden volver a descansar represarse encontrar su paz mi corazón como un santuario de paz, donde todo y todos tienen su lugar. Puedo sentir que mis ojos, mi mirada, mis palabras, en mi vida son para compartir para ayudar para servir soy ayudante de esta dulce madre sufrir en esta enorme familia en la que todos pertenecemos, hoy comparto esa paz con el mundo y reconozco mi papel en crear esa paz, reconociendo que soy paz. Con esta dulce experiencia, oh, vuelvo a tomar conciencia de mi cuerpo completamente tranquilo, relajado, refrescado, mi corazón fuerte y estable y mi vida lista. Para seguir, moviendo suavemente mis manos y mis pies, vuelvo a la y a la hora. Con <coughs> Entonces, para terminar, vamos a ver qué nos sale además de esa experiencia que tenemos que hacer mucho en estos tiempos. <ríe> Salió a ayudar a Dios. Y <ríe> yo no la había visto. No me lo inventé. Entonces dice, la mejor forma de asegurarnos de que somos una ayuda para Dios es <ríe> asegurarnos de que nosotros mismos, nosotras mismas, hemos recibido la máxima ayuda de Dios. No lo ayudamos volviéndonos hacia Él para pedirle que ayude a alguien en particular porque Dios ya sabe <ríe> quién necesita ayuda y se la va a dar sin que nosotros se la pidamos. La mejor manera de ayudar es recibir el amor de Dios y así compartirlo con los demás. Y ya, no volver a quejarnos. <ríe> Está ahí la clave. Es peligroso andarle viendo las debilidades a los demás pues la mente tiende a enfocarse exclusivamente en eso hasta fatigarse. Y eso no beneficia a nadie. El amor espiritual hace que la mente funcione bien y que deseemos ayudar a los demás a ver solo la verdad. Los buenos deseos y el amor siempre son el primer paso para la solución. Amar a nuestros hermanos y hermanas es la solución.